desde cualquier parte del mundo. Estás disfrutando de nuestra programación por TV San Juan, WIPMTV Mayagüez y WSTETV San Juan 11 Mayagüez. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Buenas tardes, Puerto Rico. Muchas gracias por acompañarnos. Les saluda Ángel Torres. Sean todos bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica para hoy, sábado 22 de octubre de 2022, donde estaremos celebrando los sorteos de Pega 2, Pega 3 y Pega 4, que esta tarde serán certificados por el auditor Lester Quiñones, de la firma de auditores Aquino de Córdoba, Alfaro and Company, y supervisados por el personal de seguridad de la Lotería Electrónica. Aquí con nosotros en el estudio. Atención a los amigos jugadores de San Lorenzo. Anoche se llevaron un premio secundario de 25 mil dólares de Loto Cash. Cayó en la gasolinera HHF Golf en San Lorenzo. Repito, se llevaron 25 mil dólares de Loto Cash en la gasolinera HHF Golf en San Lorenzo. Muchas felicidades al ganador o la ganadora. Hoy sábado se juega Powerball con un premio de 580 millones de dólares. Y recuerda que para ganar debes jugar, si no juegas no te pegas, pero esto no termina ahí. El próximo lunes Lotto Cash comienza con la cantidad de 560 mil dólares y la doble revancha tiene 170 mil dólares. Y te invito a que bajes el app de Lotería Electrónica donde además de ver los números ganadores y escanear tus boletos para saber cuánto ganaste, Podrás participar en concursos y promociones ¿Qué esperas? ¡Bájala ya! Raspa tu suerte con los juegos instantáneos de la Lotería Electrónica Juega 20X y gana hasta 50 mil dólares O busca fiebre de oro y gana hasta 150 mil dólares Juega para que te pegues con los juegos instantáneos de la Lotería Electrónica Por esas oportunidades y muchas razones más Yo soy Lotería, demos comienzo a los sorteos de esta tarde El primero es el Pegados. Boleto en mano y mucha suerte si jugó Pega 2, Pega 3 o Pega 4. Llega el primero para el Pega 2, es el 3. El 3, el segundo, es el 9. El 9, el número ganador de Pega 2 es el 3-9. Repito, el número ganador, el 39. Veamos ahora los números del Pega 3. Busque su boleto si jugó Pega 3 para el sorteo de día. Mucha suerte. Comienza con el 9, el 9 el segundo, repitió el 9, el 9 y cerrando Pega 3 es el 4. El 4, el número ganador de Pega 3 es el 994, repito el número ganador el 994 y esta tarde cierra con el sorteo del Pega 4. Última jugada para cerrar esta tarde de premios. Con Lotería Electrónica. El Pega 4 comienza con el 9. El 9, el segundo, es el 8. El 8, el tercero, para el Pega 4. Anótelo, es el 3. El 3 y cerrando Pega 4, es el 4. El 4, el número ganador de Pega 4 es 9834. Repito, el número ganador, el 9834. 34. Muchas felicidades a todos los ganadores en los sorteos de esta tarde. Para más información, visita nuestra página loteríasdepuertorico.pr.gov. Gracias por recibirnos en sus hogares. Esperamos que sigan disfrutando de este sábado. Los esperamos en el sorteo de esta noche. Recuerde que es a las 9. Que tengan todos una excelente tarde. Gracias por sintonizar los sorteos de la lotería electrónica. Hablando de nuestra programación por WWPRTV San Juan, WWPTV Mayagüez y WSTETV San Juan 11 Mayagüez. En el Archivo General de Puerto Rico se conservan además todos los documentos del desarrollo de la infraestructura de nuestra isla desde sus primeros caminos, desde los primeros caminos vecinales, proyectos de construcción del gobierno, plazas públicas, edificios públicos, carreteras, puentes y del sistema de salud de la isla. El Archivo General de Puerto Rico se creó.